Si no te atreves a hacer algo, ¿cómo sabrás si eres buena en ello? Al principio, es difícil expresarte y sentirte cómodo haciéndolo, pero todo es un proceso. No dejes que tus inseguridades te impidan desarrollarte y alcanzar tus metas. El primer paso es intentarlo. Neurofilos es una familia, y como en todas las familias, los miembros son distintos. En Neurofilos no solamente aprendemos de filosofía, de lectura, de pensamiento crítico y de trek sino que también estamos explotando habilidades, como por ejemplo la fotografía, la pintura, el dibujo, la música. Hay personas que les gusta escribir, personas que les gusta leer. Entonces mi consejo es que así tú tengas un talento o algo que te guste hacer y no te sientas identificado con lo que la mayoría hacen, no temas en expresarlo porque puedes encontrar siempre una manera de contribuir al proyecto con tu talento. En algún punto del plan lector siempre vamos a querer comentar acerca de libros que nos han parecido interesantes, lo que nos conlleva a implementar la escritura en neurófilos. Es una herramienta que siempre solemos estar trabajando para al final poder lograr que logremos manejarlo a la perfección. Para esto recurrimos a nuestro director que nos va a ayudar a corregir algunas cosas y ayudarnos a pulir la manera en la que escribimos. De todas maneras siempre debemos tener en cuenta de que no debemos tener acerca de cómo nuestros escritos van a quedar. Porque siempre, así sea la primera, la segunda o la tercera, vamos a aprender cosas nuevas que nos van a ayudar a saber cómo volver a iniciar. El neurófilo de lectura juega un papel muy importante. Gracias a esta podemos tener otra perspectiva de nuestro diario de vivir. Autores como Saramago, Nietzsche y Borges, entre otros, nos dan todos sus conocimientos plasmados en todos sus libros. Por eso en neurófilos aprovechamos al máximo nuestro plan lector, que nos permite ampliar nuestros conocimientos a través de esas grandes obras.